Nuestra Policía Nacional, preocupada por darles respuesta a los hechos que atañan a la sociedad y que han conmovido a esta ciudad de San Francisco de Macorís, queremos informarle que miembros de la Policía Preventiva y de investigaciones se trasladaron a la ciudad de Puerto Plata para ejecutar la Orden de Arresto 00342 del 2020. Allá se detuvo al ciudadano Arcanio Rodríguez Santos de 41 años de edad quien reside en el sector Piantini de esta ciudad de San Francisco de Macorís Rodríguez Santos está señalado como parte de las personas que planificaron y ejecutaron la muerte de la nombrada Sífora Joanca Rosario Ten de los cuales varias personas se encuentran respondiendo por este hecho en las próximas horas será enviado a la acción de la justicia para que él responda por los hechos que se le acusan.